La DENUSA es un proyecto que está financiado por la Cátedra UNESCO de la Universidad de Valencia con el objetivo de trasladar a la sociedad, en este caso y basada principalmente en el estudiantado universitario, eh, la importancia que tiene la información sobre alimentación eh, para que los estudiantes puedan tomar buenas decisiones sobre qué dietas o alimentos eh, consumen, eh, siempre teniendo en cuenta la cantidad de bulos. Y, y noticias falsas que circulan por las redes sociales. Este proyecto viene a apoyar las investigaciones realizadas en un proyecto del Plan Nacional llamado Esmoda Eco y a través de todos los resultados que se han obtenido en este proyecto hemos conseguido una acción para transferir a la sociedad a través de campañas de, de redes sociales y a través de píldoras y guías informativas poder trasladar todo el conocimiento adquirido a... El estudiantado universitario en particular y a la sociedad en general.